Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta última semana de enero, y antes de que nos carguen la nueva actualización en la que corregirán los bugs existentes, me he dedicado a cazar en la sabana en busca de los tres grandes, es decir, el búfalo cafre, el órice del cabo y el león, y he tenido suerte porque he conseguido un diamante de cada especie, aunque algunos ha sido un diamante por los pelos, y sin más preámbulo, comenzamos. Esta última semana vamos a dedicarnos a cazar en, en la sabana africana Hemos llegado al puesto, nos vamos a ir a acercar al lago A ver qué, qué encontramos en sus orillas Mira, ahí tenemos un animal, mira, un legendario Un legendario, pero está muy largo Vamos a seguir mirando por la orilla Y nos vamos a ir acercando despacito Hasta tener una, una distancia más o menos óptima Porque ahora mismo está, está muy largo La verdad que tiene una buena puntuación pues voy a poner los bebederos como podéis ver es la hora ideal para, para localizar estos animales bebiendo puesto que beben de hecho 30 a 12 así que nos vamos a acercar despacito vamos a seguir mirando vamos a marcar el animal para no perder la referencia e intentaremos llegar a la orilla del lago y una vez que estemos en la orilla del lago pues hacer el enlace correspondiente Escuchamos la llamada advertencia de advertencia de un búfalo, así que nos vamos a echar repelente. También escuchamos la de un coyote hembra, pero que ha sido tapada por la del búfalo. Vamos a ver. Mira, ahí van corriendo los animales, un 7. Ahí tenemos un 4. Y la verdad es que vamos a seguir andando despacito, sin prisa, sin perder la referencia de nuestro búfalo espero que no se haya se haya espantado vamos a seguir buscándolo un poquito no, más a la derecha creo, detrás de los árboles a ver si sí, ahí está tranquilo está tranquilo viviendo. así que vamos a acercarnos como he dicho antes despacito y comentaros que seguramente en la primera semana de, de febrero Sacarán la nueva actualización para corregir bug y alguna otra sorpresa que tienen anunciada Vamos a seguir mirando por si algún otro animal Y si no vemos nada pues nos, nos acercaremos a una posición óptima de disparo Ya estamos llegando a una zona óptima para hacer el disparo Vamos a mirar, lo tenemos ahí, una distancia buena Me voy a esconder aquí detrás de, de los juncos estos para que no se me vea un poquito más más adelante y desde los juncos haremos el lance así no nos ocultamos yo creo que de aquí es buena posición vamos a mirar no lo veo por aquí donde está? corazón mío vaya ahora lo ahora lo he perdido vamos a movernos no vamos a avanzar un poquito más lo, lo había perdido Ahí está, ahí está Ya lo tenemos ahí Así que vamos a, a coger nuestro rifle Calibramos la distancia Apuntamos y disparamos Le hemos dado en el pulmón El animal sale corriendo Se nos gira Vamos a hacer otro disparo por si acaso Y el animal ha batido. Vemos como está muerto Y ahora nos vamos a ir a, a recogerlo os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido abatido, y ahora vamos a, a recoger a nuestro animal. Recargamos el, el rifle, y vamos a bordear toda la orilla del lago hasta que podamos recoger Ya estamos llegando a la, a la zona de impacto donde hemos abatido el animal. Vamos a ir andando, ya vamos a dejar de correr que se nos relaje un poquito las pulsaciones. Le decimos a, a Perrete que, que lo busque. Nosotros también vamos a utilizar el GPS. Ya vemos allí el, el contorno del animal abatido. Así que vamos a, a ver la puntuación que, que tenía. Luego es una cuerna muy bonita, que cuerna muy amplia. Un diamante, 157 puntos. Un diamante muy aceptable. Madre mía, que cornamenta tiene. El segundo disparo no nos podemos haber ahorrado. El primer disparo ha sido ha el que lo ha lo, lo abatido. Ha Así que vamos a disecar este animal, esta preciosidad, hacemos una captura de pantalla, lo disecamos y os voy a poner el mapa para que veáis donde dónde ha sido batido y en la zona que tenemos lo, los bebederos y en la hora que ha sido batido os recomiendo que visitéis los bebederos que es una, una opción muy buena para poder encontrar buenos animales. Vamos a acercarnos a la, a la orilla por pues si a ver si enfrente encontramos algún otro animal. Vamos a acercarnos un poquito más No vemos nada Mira, allí vemos un, mira, un nivel 7 Así color, color rojizo Así que vamos a coger el 30-06 Calibramos Respiramos Y disparamos Le hemos impactado al animal Sale corriendo Escuchamos pasos Viene, viene alguno enfurecido Vamos a coger el arco para defenderlo, defenderlo. Que está aquí cerca, está aquí cerquita Vamos a ver si se va Y podemos recoger nuestro animal tranquilamente Viene otra vez, viene otra vez Vaya, le, le he dado en, en los cuartos traseros Pero me ha quitado, me ha quitado vida Disparamos otra flecha Vaya, que yo quiero, no, no sé qué pasa Que quiero sacar el botiquín y estoy disparando La verdad que me he puesto nervioso con, con este animal por aquí aunque demos hemos impactado Pero bueno Vamos a sacar el botiquín Recuperamos vida Y vamos a recoger el En nivel 7 Porque este no, no tengo ganas Ni, ni de recogerlo que tiene un sangrado ahí Nada, es un sangrado muy bajo O sea que no le hemos, no hemos hecho nada No, no muerto Así que vamos a, a recoger El otro animal Vamos a bordear por aquí Salimos corriendo y a ver qué puntuación tiene ya estamos llegando a donde ha sido abatido el animal vamos a ver aquí tenemos sangre pero vamos a ver el impacto esto es un sangrado medio vamos a ver el impacto a ver si lo hemos dado bien si sí, un buen sangrado, impacto en, en órgano vital y mientras ya no nos va buscando a nuestro búfalo vamos a mirar porque he visto un movimiento allá arriba mira no, está allí está allí muerto está allí muerto creía que había visto un movimiento pero no está allí muerto nuestro animal vamos corriendo no, no, no, no nos importará correr un poquito para ahuyentar aquí estos animales puesto que aquí con los búfalos son muy peligrosos y no nos podrían derribar y mandarnos al puesto vamos a ver la puntuación que tiene un oro, 129,90 la verdad que es un animal muy bonito con un color muy bonito pero los cuernos no, no son tan espectaculares como el del diamante lo hemos dado en el pulmón así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido cazado y nos dirigimos a otro sitio nos hemos venido al suroeste del mapa vamos a mirar con los primáticos Ahí vemos un orice, Mira, un nivel 5, un macho seguramente un troll Así que cogemos nuestro, tren, nuestro 300, perdón Y cuando salga de ahí Apuntamos y disparamos Le hemos impactado en el pulmón Vamos a disparar otra vez La no, primera hemos fallado Hemos fallado Vemos que sale corriendo Y ya se le ha apagado el, el contorno se significa que, que ese animal está muerto Así que vamos a, a recogerlo Ya llegamos a, a la zona Retro está buscando Vemos aquí el sangrado la zona de impacto y vemos dónde está el animal muerto. Y a ver qué puntuación tiene. Un diamante, un diamante. 338,60. Un diamante por la mínima. Por solamente un punto con 10. Madre mía qué cuerna tiene. Y la verdad es que no, no es fácil encontrar este animal. Yo soy el segundo solamente que cazo, un macho nivel 5. Así que lo voy a disecar. Y este va a quedar precioso en, en el salón de trofeos. Ya hemos checado el animal. Y ahora os voy a poner el mapa. No, vamos a ver aquí que había una habita que no conocía. Vamos a ver. Bien, yeah, tenemos una habita aquí. una habita nuevo, no lo conocía. Así que ya luego podemos buscar los kudu. Yo os voy a poner la zona donde ha sido abatido. Y vamos a seguir con la caza. Nos vamos a ir a un trípode que tengo a ver que si encuentre por allí volvemos a la tienda de campaña y nos dirigimos al trípode y desde allí vamos a intentar llamar a los leones que es la hora de, de la brevedad de los leones con, con el reclamo a ver qué tal se nos da miramos, no vemos nada, así que nos dirigimos a, al trípode y la ventaja que tenemos desde el trípode es que los animales no nos no van a ver se, se entiende que no nos ven nosotros tenemos mejor visión y ellos no nos ven porque estamos por encima de, de su mirada vamos a mirar no vemos nada por allí La ahora también suelen venir los, los chacales a, a beber. voy a mirar también los sobrevaderos de leones que están aquí cerca miraremos en el horizonte y de momento parece que que no vemos nada vamos hacia atrás a ver hacia el norte no vemos nada por la planicie de arriba así que voy a poner el reclamo de este de del ido vamos a ver lo selecciono y lo coloco vaya si sí, lo, lo tenía ya colocado no hace falta colocarlo ya ver qué tal responden hacemos la llamada Vemos allí una, una llamada de un orice nosotros si lo localizamos No, no, no lo vemos Pues vamos a seguir llamando con, con el reclamo A ver qué ¿Qué pasa? Si responden o no responden Los no responden muy bien No, no, ese no Me he equivocado de, de reclamo Así que vamos a mirar sí, Ahí viene el orice La verdad es que tenemos ahí no un sé, no nivel 3 Así que recargo Viene tranquilito Yo quería hacer lances a leones Pero bueno, vamos a hacer lances al, al origen Viene tranquilito el animal A ver si que un poco la cabeza Que no tengo ahí ángulo Ahora, ahora ya vamos a ver y disparamos le hemos impactado vemos cómo sale corriendo el animal pero ese animal ya está muerto ese animal ya está muerto yo creo que hemos espantado a, a los leones pero bueno, luego volveremos y volveremos a poner la, la hora y con eso conseguimos que los animales se calmen porque ha pasado el tiempo entonces no estarán tan, tan asustados, seguimos mirando mira allí tenemos otro orice un nivel 4 más de 300 metros vamos a calibrar y voy a intentar hacer ese lance apuntamos y disparamos le hemos impactado vemos cómo sale corriendo vamos a ver ese animal ha muerto ese animal está muerto pues así que yo creo que nos vamos a, a ir a recogerlos vamos a echar otro vistazo por si hubiera salido huyendo algún animal no vemos nada por las orillas En fin, vamos a, a recoger a, a los orices. Son dos orices normales, en el nivel 3 seguramente sea una plata y el nivel 4, pues al ser un macho, pues puede ser una plata o un oro. Así que vamos a acercarnos, llamamos a perrete, lo tenemos ahí tumbado. La verdad que yo prefiero lo, los puestos elevados que estos escondites que tenemos aquí. Puesto que el escondite solamente nos permite una visión. Hacia, hacia el frente y con los puestos elevados tenemos una visión de 380 grados seguimos mirando por si la orilla localizáramos otro animal puesto que aquí hay muchos hábitats y más en esta hora así que nos vamos a, a dirigir a recoger animales dimos a perrete que lo busque aunque yo pienso que estamos muy lejos hemos visto ahí un, unas especie de león ya sale el perrete corriendo a localizar al, al origen nivel 3 vamos a ver la puntuación que, que nos arroja el animalito la verdad que ha sido un tiro bonito no tenemos mucho ángulo porque estaba esquinado pero a girar el cuello y hemos podido hacer el disparo vamos ya corriendo que parece lo, lo ha encontrado ya vemos ahí el, el contorno del animal vemos el sangrado y vamos a ver la puntuación que nos arroja una plata 250 con 50 y ahora vamos a, a recoger al, al otro animal ya vemos el contorno Jan, de nuestro animal abatido y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja que yo lo he encontrado vamos a ver una plata 275 y continuamos con la cama nos hemos vuelto otra vez al, al, al um, trípode Vamos a llamar a los leones. A ver si esta vez en vez de, de venir orces realmente vemos leones. Llamamos, pero no contesta ninguno. Vamos a mirar con los prismáticos. Ahí en la orilla de enfrente, que hay un bebedero. Otro lo tenemos un poquito más aquí a la izquierda. Vamos a mirar por este lado. No, ahí tenemos otro bebedero, pero no, no vemos nada. el follaje pues nada miraremos hacia el otro lado a lo que, que encontramos mira ahí viene uno ahí viene uno ahí tenemos un león tal está, está reuniendo. vamos a mirar hacia el otro lado mira ahí tenemos otro un nivel 6 vaya pero se nos esconde detrás de, de la lomita esa pues voy a intentar con este que tenemos aquí a ver si lo localizo ahora. Mira, ahí está, está, está está ahí al lado, está de ahí al lado. Apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto, le hemos dado en el corazón. Vamos a ver el otro. Seguramente haya salido corriendo. Como estaba de, debajo de la lomita, no no lo vemos. Pues nada, vamos a recoger el león nivel 3. A ver qué puntuación tiene. Nunca había visto un, un macho nivel 3, nivel 5, sí nivel 4, pero nunca había visto un macho nivel 3 me gustaría encontrar algún día un macho nivel 1 a ver qué melena, qué melena tiene miramos por si localizamos al nivel 6 que tenemos ahí pero nada no vemos nada así que vamos a bajar y vamos a, a recoger nuestro león desde luego habéis visto que los reclamos funciona el león no gruñe pero se acerca a investigar y a comer aquí lo vemos 39,70, con 70 disparan el corazón y en los pulmones y vamos a mirar a ver si hubiera algún otro animal por las orillas y poder hacer otro lance. Miramos por la orilla, no vemos nada, está muy largo. Yo creo que me voy a ir a, a otro trípode que tengo que tengo puesto ahí en el centro y a ver qué nos encontramos por allí. Pero antes vamos a subir otra vez al trípode a ver si localizamos algo. Y mientras os pongo el mapa para que veáis donde dónde ha sido abatido. Vamos a echar otro vistazo y si no vemos nada nos iremos al, al otro trípode a ver qué encontramos. Ya estamos el otro del trípode, vamos a coger el reclamo, vamos a hacer alguna llamada. Por si veamos algún, algún león, que estamos en, en la hora de, de que vienen a beber. Movemos el reclamo en todas las direcciones, cogemos los prismáticos, miramos por la orilla de enfrente no vemos nada por aquí a ver por aquí tampoco seguimos mirando un poquito más a la izquierda mira ahí viene ahí viene un león un nivel 5 viene calmado vamos a llamarlo otra vez a ver si hubiera uno que lo acompañara otro macho alguna leona cogemos otra vez los prismáticos tenemos el león que va caminando, nos habrá escuchado. Así que se queda ahí. Pues voy a hacer el lance desde aquí. Recargo la munición. Calibro a distancia. Vamos a mirar por el otro lado a ver si alguno. Mira ahí tenemos un, un orice macho. Pues nada, no tenemos más animales. Vamos a llamar a otros A ver si acudieran Porque este Bebedero va de 8.30 a 12 Ahí se mueve el león Así que yo creo que Voy a tener que, que hacer el lance No veo nada, está calmadito ahí Pero Luego que Nos ofrece un buen flanco para hacer un disparo Vamos a llamar otra vez si apareciera algún otro No, no vemos que no, no aparece ninguno Pues nada Vamos a hacer el entonces Cogemos a 300 Apuntamos y Disparamos Le hemos impactado en el pulmón Sale el animal corriendo Vamos a mirar A ver si alguno que estuviera en la, en la espesura Se espanta Escuchamos el, el, el rugido Vamos a ver, todavía no, no ha muerto Ahora ha salido corriendo y vemos otro, Leo que ha salido huyendo Un legendario, un legendario Un legendario Así que me la voy a jugar con él Ahora parece que se nos gira un poco Voy a ver si puedo hacer el lance Escuchamos una llamada de Orice Tiene buen flanco Calibramos el, el rifle Apuntamos y Disparamos Le hemos dado, le hemos dado un lance doble un león nivel 5 y un león legendario sale corriendo vamos a ver yo creo que ya que ya ha caído vamos a comprobar la presión energética a ver si se han caído los animales ya están muertos lo vemos ahí ¿eh? que están muertos los dos veis la zona y la hora en que ha sido capturado recomiendo que visitéis este hábitat de estos 30 a 12 pues nada vamos a bajar y vamos a, a ir a por ellos tenemos que bordear todo el lago hasta llegar a la zona de impacto y buscar los animales. Ya llegamos a la zona de impacto, vemos la presión energética en el GPS. Está muy atenuada porque ha sido del tipo D, entonces no es tan grande como si estudiamos a Radio de tierra. Veis como decía el abrevadero de 8.30 a 12 y vamos a ver si localizamos al, al león primero al nivel 5 y después al, al legendario. Vamos a decir a Perrete que no lo busque ya Venga Perrete, búscalo Vemos que Perrete ya sale corriendo Lo estamos viendo en el GPS Y estamos llegando a zona de impacto Ya está ahí mar marcado el, el rastro de uno Vemos la sangre Ha salido corriendo Pues vamos a ir a, a recogerlo Aquí entre en, en Telayaba Perrete ya lo ha localizado nos cogemos el arco por nos tuvimos que defender Y abre la puntuación que tiene Una plata, 43 puntos Así que vamos a recoger ahora al, al legendario Vamos a mirar Por subir hubiera algún otro animal y poder hacer un lance Pero no vemos nada Así que nos dirigimos a, con el GPS a recoger el otro animal Ya estamos llegando a la zona donde está el otro animal abatido Vemos el sangrado, es un sangrado muy bueno ...y a ver qué puntuación tiene... ...ya el llega antes de nosotros... ...vamos a ver la puntuación de nuestro legendario... ...un diamante 48,80... ...un diamante aceptable... ...ni muy alto, ni muy... ...ni muy bajito, pero un diamante bonito... ...así que lo vamos a disecar... ...y os voy a poner el mapa para que veáis los hábitats... ...y la zona que os recomiendo... ...yo tengo aquí estos bebederos... ...como repito, de 8,30